Estamos aquí en Radio Lab UGR haciendo un nuevo programa desde casa, en este programa que hemos titulado UGR en Casa, en esta iniciativa que, como sabéis, se está desarrollando en la dirección Ugrencasa.labingranada.org y en la que intentamos conectar pues, a gente que está uh, vinculada de alguna forma u otra con la universidad, a la ciudadanía granadina también, con eh, lo que estamos haciendo todos en nuestras respectivas casas. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Patricia Martínez, que es dietista y nutricionista. Eh, muy buenas Patricia, bienvenida a este programa. Buenos días, encantada Javier. Eh, gracias por aceptar la invitación. Y, y voy a explicar un poco el, que el motivo de que estés por aquí es porque recientemente eh, la Asociación Española de Nutrición y Dietética presentó un documento de recomendaciones de alimentación y nutrición. Eh, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, en unas circunstancias tan especiales como esta, eh, la alimentación y la nutrición cobran un carácter especial, ¿no? O, por decirlo de alguna forma, una, una importancia todavía más fundamental, quizás, eh, de la que ya tiene, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo estás haciendo? Pues sí, bueno, la verdad es que a un ritmo prácticamente frenético eh, estamos intentando desde, desde tanto desde la Academia Española de Nutrición Humana Dietética, desde el Consejo General de, de Dietistas Nutricionistas de, de España y sobre todo desde la red de, de nutrición basada en la evidencia en conjunto con con varios eh, varios grupos internacionales de investigación basada en la evidencia y fundaciones, nos hemos reunido pues para recoger toda eh, la documentación científica relacionada con, con bueno pues con, con la crisis española que estamos teniendo actualmente con el covid con el covid el coronavirus, ¿no? Entonces pues efectivamente hasta el día de hoy no sabíamos qué, qué relación eh, de la alimentación podía existir eh, con, bueno, pues con este contagio, con esta situación tan, tan importante. Y, y bueno, pues en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto hemos tenido que revisar todo, todo todo lo que había para establecer unas recomendaciones que pudieran, que pudieran tener las personas que ahora mismo están en confinamiento, claro. Y rápidamente habéis hecho este documento de recomendaciones que además, eh, claro, es que hay mucha incertidumbre. Es decir, no sabemos la relación, como bien dice, de los alimentos con el, con el coronavirus. Es decir, no sabemos... Bueno, parece que está claro que cocinar los alimentos no es ningún problema, ¿no? Ajá. No, efectivamente. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya ha decretado que eh, no existe transmisión por vía eh, por, por ningún tipo de alimento del, del virus. O sea, sí. podemos estarnos relativamente tranquilos por ahora de que no hay ninguna alerta alimentaria relacionada con la transmisión de, de, del virus a través de los alimentos. Y eso eh, prácticamente desde el primer día se estableció, se estudió y, y por ahora no, no existe ningún tipo de transmisión en este, en este instante, salvo lo que es la superficie del alimento que nosotros podamos... Es que el, el, contacto, el contacto con los alimentos sí, ¿no? Es decir, hay que e lavarlos, etc. Efectivamente, efectivamente. O sea, por, por esa parte la seguridad alimentaria... Eh, básicamente es por tema de higiene, de higiene en contacto con los alimentos sí hay que tener las medidas preventivas, pero eh, bueno relativamente podemos estar tranquilos de que no se va a transmitir por los alimentos y una vez cocinados tampoco tampoco vamos a tener un problema. Vale, y el otro aspecto es eh, la lista de la compra, ¿Cómo, ¿cómo hacemos? ¿Qué deberíamos comprar? Es decir, sabemos que normalmente, eh, ya sabemos, ¿no? no sé si es adecuado o no, pero lo de la regla del plato, ¿no? que la mitad del plato sea verdura y, y el, el otro cuarto proteína, el otro cuarto hidrato, ¿cómo, cómo tenemos que hacer eh, claro. la lista de la compra? ¿En qué tenemos que centrarnos? Eh, claro, bueno, lo, lo, prim lo primero que, que hay que saber y es súper importante es que a día de hoy no existe ninguna relación o ni no hay ninguna dieta, ninguna forma de alimentarse en particular que vaya a prevenir o curar o mejorar eh, ninguna situación patológica relacionada con el coronavirus, ¿vale? Porque, bueno, ya sí es cierto que se están alentando de que, de que bueno, ciertos, ciertos bueno, pues, pseudo -profesionales están lanzando mensajes acerca de si consumir un alto contenido en vitamina C o consumir cientos minerales puede eh, ayudar a prevenir la infección. No, <ríe> no hay ningún tipo de eh, dieta o forma de alimentarse que cure el coronavirus, tampoco. Pero sí es cierto que es muy importante en, este, en esta etapa de nuestra vida que está muy, muy justificado eh, alimentarse bien durante el confinamiento. Y dado que el abastecimiento eh, está siendo bastante efectivo, de que podemos adquirir cualquier tipo de alimento en este momento, ¿vale? Salvo en ciertas comunidades autónomas, lo que es en la zona de Granada, no estamos teniendo ningún problema de abastecimiento, pues eh, está más que justificado el emplear los modelos de dieta equilibrada. Y de, y de ajustar pues todo la organización mensual, la organización del menú en casa para que todos nos alimentemos bien. ¿Qué tenemos que tener ahora? Súper, súper importante, pues que no se nos debe de descuidar la, los alimentos frescos, sobre todo eso, porque quizás es lo que más consumíamos de forma paulatina y lo adquiríamos de una forma más frecuente y ahora no podemos ir a comprar, no podemos ir a comprar con relativa frecuencia, tenemos que adquirir eh, casi todo en, lo, en la mínima compra posible para no salir de casa y eh, resulta importante pues, pues hacer una buena organización. Efectivamente, las pautas de alimentación equilibrada. Debemos consumir un, pues, bueno, pues, un porcentaje de, de hidratos de carbono, sobre todo en forma de, de legumbres, pasta, arroces, que suponga aproximadamente un 50% del valor calórico total. Eh, no debemos pasarnos, no debemos pasarnos siempre con el consumo de proteínas que que esto siempre, siempre lo hemos tenido muy presente, eh, y ahora que tampoco estamos haciendo un movimiento exagerado de ejercicio y, eh, y, y movernos lo mínimo posible, aproximadamente entre un 12 y un 15% del valor calórico total en proteína estaría bien. Y, eh, bueno, pues un 30% de, de todas las grasas en forma de aceite de oliva, frutos secos, grasas eh, sobre todo esenciales para nuestro organismo. Y sobre todo, y muy importante, mantener una, una buena hidratación. Teniendo esto presente, el paciente sano, que está en casa confinado, es lo que más lo que más tiene que tener en cuenta, que es el momento de, de cocinar <ríe> y es el momento de, de darle importancia. Y, y, y aquella gente que se encuentre mal, es decir, ¿cómo, cómo tiene, ¿qué pautas tiene que seguir a la hora de, de alimentarse? Porque claro, no no es lo mismo, entiendo, ¿no? Es decir, vosotros, por ejemplo, el documento, en función de si está hablando de alguien con, con cierta sintomatolo sintomatología, sintomatología de, de, de estos síntomas que llegamos hablando, debería alimentarse de otra forma, ¿no? Efectivamente, tenemos que distinguir. Eh, al fin y al cabo tres, tres grupos de personas, ¿vale? Eh, por un lado tenemos el paciente sano, es que está en casa, está confinado, tiene que tener unas pautas de alimentación saludable. Por otro lado tenemos a bueno, un paciente infectado, un paciente contagiado que este, tiene sobre todo síntomas de anorexia y deshidratación. Este paciente pues debe de intentar seguir la alimentación de, dentro de eh, lo máximo posible puesto que normalmente dejan de comer y sobre todo dejan de hidratarse. Es, digamos que son las dos pautas fundamentales para que, para que este paciente contagiado mantenga una buena nutrición. Y después tenemos un paciente ingresado en la UCI. Este paciente, paciente ingresado en la UCI pues debe de tener un soporte nutricional adecuado eh, para que durante su, su ingreso hospitalario eh, la nutrición no se convierta en un problema añadido a toda su enfermedad que normalmente suele ocurrir, lamentablemente, en la mayoría de los pacientes ingresados, eh, independientemente sean de coronavirus, a que sean cualquier tipo de, de enfermedad. La nutrición suele ser, bueno, pues súper, súper importante para que su distancia escuatalaria sea inferior. Oye, una pregunta. Eh, deberíamos, como tú bien has dicho, no, tenemos que espaciar los periodos de compra. Nosotros, por ejemplo, aquí en casa solíamos comprar casi cada día el tema uh -huh. de las fruta, la verdura. Como tenemos que espaciarla, ¿Qué alimento o po nos podría recomendar eh, que podemos comprar porque duran? Por ejemplo, estoy pensando en las manzanas, ¿no? que es un uh -huh. alimento que, que, son, que es fruta, que además dura bastante, que no, que tarda bastante en, en, en, ponerse, en ponerse malo. ¿Qué otros alimentos podríamos tirar de fresco y visto de otra forma? ¿Podríamos comprar también congelados, por ejemplo? Sí, por supuesto. En el caso de las frutas tenemos poca movilidad. En este momento lo cierto es que las que están de temporada son posiblemente de las que eh, más aguantan, por ejemplo, pues la manzana... El plátano en esta estación del año suele tener un poco más de, de, de tiempo de, eh, de caducidad. Y eh, las peras, por ejemplo, y ahora pues, podemos consumir fresas, podemos consumir uvas. Eh, lo cierto es que la fruta pues, está en un periodo intermedio de que nos dure mucho o nos dure poco. Quizás eso puede ser uno de los mayores problemas, el que nos va a suscitar el, el tener que acudir al supermercado más habitualmente si queremos cumplir las recomendaciones. Vale, pero en el caso de las verduras, podemos atender a cualquier tipo de verdura congelada en todo momento y comprarla fresca y cocinar y congelarla. En este caso, las legumbres debemos de tenerlas muy presentes para mantener un buen estado de salud y, y, y bueno afrontar eh, todo eh, toda la, la, el óptimo de salud que nos pueda proporcionar las legumbres que hoy día las tenemos y son parte de la alimentación mediterránea. Uh -huh oye, eh, no te quito más tiempo, eh, vamos, nos están viniendo muy bien, yo creo, todas estas recomendaciones a todos los que nos están escuchando eh, aprovecho también eh, vamos a subir el, el documento de recomendaciones lo uh -huh. vamos a subir a esa plataforma que he comentado al principio, augerrencasa.lavingranada.org bueno, pues para que la gente la tenga a su disposición y bueno pues a toda la gente que pasa por aquí le estamos preguntando un poco, eh, ¿qué hacéis en el ritual de las 8 de la tarde en, en el balcón, salí al balcón, tenéis ni, eh, animación de algún tipo, cómo lo estáis haciendo a las 8 de la tarde en ese pequeño momento que estamos teniendo todos eh, de liturgia social. Sí, bueno, yo, yo, yo personalmente, yo te refiero sí, a... Sí, por ahí, por tu barrio, por, sí. Bueno, yo tengo la suerte de tener dos niños de 6 de, de y de bueno de 7 y 8 años y, y bueno, estamos en un ritmo eh, frenético de actividades diarias. Por supuesto, en casa tengo personal sanitario, con lo cual la, el aplauso es, es fundamental eh, para para bueno pues para ahora mismo las personas que, que, que estamos aquí, que somos sanitarios. De hecho, eh, el papá Esta es de, la de, de, la, de la mi tiene que ir y venir del hospital, por supuesto. Entonces. Eh, le aplaudimos con, con mucha gana y, y mi hijo dentro de sus actividades bueno pues diarias <ríe> en casa el aplauso por supuesto no está no está exento tienen tienen que ellos mismos ya directamente salen a aplaudir a la a lo vivís personalmente no sí, lo vivimos lo estamos viviendo lo estamos viviendo la verdad es todo el tema de, de las personas que, que están trabajando pues a, a, a piñón eh, con escasos recursos y con una presión diaria importantísima, y, y bueno, pues sobre todo ahora, precisamente en los el, en el hospitales de Granada, la alimentación, aunque siempre ha estado presente, se le está dando un papel fundamental, fundamental. Y, y bueno, pues tenemos la suerte de estar en contacto con, con esas personas en Granada. Y una última pregunta: ¿nos podría recomendar algún libro o alguna peli o alguna serie o algo de lo que esté utilizando ahora en, en, en este tiempo que estamos pasando en casa? ¿Alguna recomendación que nos pueda hacer? Bueno, sí, por supuesto. Pues eh, lo que es que yo ahora me paso el día leyendo documentación científica. No tengo. Ah, <risa> No tengo otra otra actividad, eh, estamos en un ritmo frenético en todos los grupos que estamos ahora mismo trabajando, pero eh, si tuviera un, un poco de tiempo, pues no dudaría no dudaría en, en leer todo la, lo que está escribiendo eh, Mulet, uno de los científicos y químicos más importantes de España en relación a, al COVID. La verdad es que siempre lo he recomendado a todos mis alumnos y Julio Basulto también me encantaría que fuera recomendado, la verdad. Podemos seguir algunas de esas cuentas, ¿no? Entiendo también que eh, son también medios de información para, para referencia. Son medios de información bastante veraces, eh, nada radicales, porque también hay que tener un poco de sentido común en estas circunstancias. Sí, sí. Y todo lo que se publique y todo lo que salga a la luz va a ser eh, estrepitosamente revisado al dedillo para todo lo que... Eh, se escriba a día de hoy y tenga la, la suficiente certeza de que, de que lo que es recomendado sea sea basado en, en evidencia científica. Vamos, que cuidemos, igual que cuidamos nuestra dieta alimentaria, que cuidemos también nuestra dieta informativa, que como tú me has dicho al principio, eh, pues hay muchos bulos por ahí corriendo, que si vas ah. haces con sal, que si no se sé qué vida, en fin, tener bueno, mucho cuidado nosotros, también. Lo, lo estamos revisando. Sí, sí, sí. <risa> Que ya nos han encargado bueno, eh, revisar toda la documentación científica acerca de la vitamina C, por ejemplo, eh, las gárgaras con sal, y actualmente estamos ya elaborando por parte de la, de la Academia Española de Nutrición y Dietética eh, el documento para, para la vitamina D. No adelanto nada. Porque la idea es que estéis pendientes de, de estas cosas porque no podemos decir nada hasta que no revisemos la documentación científica, que es lo que siempre decimos. Tenemos que ver exactamente si esto se puede recomendar o no se puede recomendar en esta situación eh, bajo, bajo un, un, un revisado científico exhaustivo. Pero obviamente hacer caso es la primera regla de oro. Hacer caso a expertos como Patricia Martínez, que nos habla hoy de de esa eh, alimentación y nutrición que tenemos que hacer en tiempos de confinamiento, que Uy. no cambia mucho realmente a la que hay que hacer todos los días, pero efectivamente a lo mejor sí que es verdad que en la compra hay que tener, eh, bueno, pensar un poco mejor o planificar un poco mejor. Eh, aquello que vamos a comprar. Patricia, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros y, y por darnos esas pautas que yo creo que nos van a ser muy útiles y, y que, como decimos, tenéis a vuestra disposición en la plataforma en rg. Eh, Patricia, que lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena también por ese eh, documento, esas recomendaciones que yo creo que nos son muy útiles y nada, estaremos muy atentos y en cuanto lancéis alguna otra recomendación de ese tipo, pues te invitaré de nuevo a que estés por aquí por estos micros ¿vale? Perfecto Javier muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y, y nada pues nos vemos en las redes. Muy bien Patricia hasta la próxima. Hasta la próxima